¡Hola y bienvenido, bienvenida, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, si me estás viendo desde Youtube, quiero decirte que no, no soy Papá Noel. <ríe> Simplemente me he puesto un gorro, porque hoy hace mucho frío en mi ciudad, aunque me, me estés viendo de, en un balcón, si me estás viendo en Youtube, o me estás escuchando, quiero que sepas que estoy en un balcón, hoy hace un frío... ¡Madre mía! ¡Qué frío hace hoy! ¡Hace un frío que pela! ¡Madre mía! Uf. Bien, en el podcast de hoy, os voy a hablar eh, de la Navidad. Os voy a hablar de la Navidad. Si me estáis viendo, me estáis viendo aquí que estoy en un ambiente muy navideño, llevo un gorrito de Navidad, tengo justo delante de mí un Belén, un Belén que me ha regalado mi madre, y mi arbolito de Navidad que también me lo ha arreglado mi madre, porque yo, la verdad es que no tenía nada, ha sido ella la que me lo ha arreglado todo. Si por mí fuera, yo la verdad es que no soy muy, muy detallista. Pero bueno, me gusta tener esto como un poco de espíritu navideño. Bien, en el podcast de hoy, os voy a hablar de cómo era la Navidad hace muchos años, y cómo es hoy en día. Eh, bien, hoy no te voy a distraer, hoy no te voy a dar la lata, y vamos a empezar directamente con este podcast. ¡Empezamos! Bien, he olvidado decirte antes, lo he olvidado que, si te quieres descargar la transcripción, como siempre, la tienes disponible en SpanishWithVicente.com barra podcast, y si quieres mejorar un poco tu comprensión auditiva, te recomiendo que, si estás viendo este vídeo desde YouTube, actives los subtítulos, o si, bueno, si eres estudiante y me estás escuchando desde Spotify, pues que puedes descargarte la transcripción de este podcast. Bien, vamos a empezar hablando un poco de cómo era la Navidad hace muchos años, y cómo es la Navidad ahora, hoy en día. Bien, hace unos años, cuando yo era pequeño, vamos a hablar de hace unos 20 años. Yo tengo 30, y hace 20 años, pues yo tenía 10 años. En mi caso, y, eh, y creo que en el de mucha gente en España, la Navidad era algo muy bonito, rodeado de toda tu familia, de todos tus primos, eh, tu, tu, tus abuelos, tus abuelas, etcétera. etcétera. En mi caso, yo por suerte, cuando tenía 10 años, pues tenía una bisabuela. Era mi bisabuela y pues todos celebrábamos la Navidad en su casa, en casa de mi bisabuela. Y ahí nos juntábamos un montón de gente. Nos juntábamos todos mis tíos. Eh, mi bisabuela tiene cuatro hijos. Y, cada, y claro, cada hijo <ríe> tiene a su vez hijos. ¡Más hijos! Y estos, pues, tienen todos los nietos. Yo era uno de estos nietos, en este caso. Y la verdad es que, cuando celebrábamos Navidad en casa de mi bisabuela, era maravilloso, porque nos juntábamos toda la familia, tíos, primos... Y creo que éramos, aproximadamente, unos, unas 20 o 30 personas. Sí, sí, sí, sí. Éramos unas 20 o 30 personas. Te estoy hablando de hace ya 20 años, aproximadamente. Bien, ¿Y en qué consistía? ¿Cómo celebrábamos la Navidad en esta época? Bueno, pues, eh, la Navidad la celebrábamos de una forma muy familiar, como os he dicho. Era, era un gusto estar rodeado de toda tu familia, y, y la verdad es que era fantástico. Cada miembro de la familia, o podemos decir, cada unidad familiar, siempre llevaba un plato. Por ejemplo, pues eh, yo creo que mi madre siempre llevaba los, los canapés. Tengo un tío, que es el que se encargaba de, del jamón. Tengo una tía que es la que se encargaba de, de la tortilla. Eh, tengo otras tías que se encargaban del plato principal. Y. Pues, y, otras, y otras tías que también tengo por ahí, que no recuerdo. Un <ríe> mundo. La familia era muy grande, era muy grande. Desafortunadamente hoy no tanto. Y otra tía, pues llevaba, creo que eran los licores. Cada miembro de la familia llevaba un poquito, íbamos todos a casa de nuestra abuela. Y cada. bueno, se. se, se hacía una celebración. ¡enorme! Y siempre empezaba con los canapés. Y estos canapés, eran siempre pues un, como un concurso, de a ver quién conseguía el plato con los mejores canapés. ¿Por qué? Porque todos teníamos siempre, un surtido de canapés muy variado, pero en nuestro plato, pues teníamos gambas, teníamos una empanadilla de atún, o de carne, teníamos jamón, teníamos quesos, teníamos... Eh, con unas pequeñas tostaditas con queso... Tenía, había muchas cosas. Y claro, y ya, entre los primos, siempre intentábamos intercambiar los canapés, para ver quién podía tener el mejor plato. Oye, pues yo te cambio el pan con queso por el jamón serrano. Oye, pues yo te cambio las gambas por el queso y era como una competición a ver quién tenía los mejores canapés entre todos los primos. Y después, pues nadie tenía ganas del primer plato. Pues estábamos todos llenísimos con los canapés, y, y nadie quería comerse nunca el primer plato. ¡Ah sí! Ahora os recuerdo, había una tía, uh, mi tita, mi tía, que siempre llevaba sopa, una sopa de pollo que a mí nunca me ha gustado. Lo siento, tita. Nunca me gustó tu sopa de pollo, nunca comí de esa sopa de pollo, porque no me gustaba. Nunca me ha gustado la sopa de pollo, la verdad. Y sí, es verdad, eso es lo que faltaba, la sopa. Bueno, pues después de los, del canapé, de los canapés, venía la sopa. Eh, y después de la sopa el primer plato. Pero claro, eh, pues los canapés era un plato bastante abundante y pues te llenabas. Y después venía el, la sopa, que algunos sí comían, y ya el segundo plato que nadie comía. De hecho, siempre sobraba comida. Que en Navidad... Eh, en, mi, en mi casa siempre lo que sobra el día 24 por la noche se come el día 25 al mediodía y eso es una ley no escrita. Lo que sobra el 24 es lo que comeremos el 25 y esto tengo que deciros deciros la verdad esto es algo muy común en todas las casas. La gente cocina mucho el día 24 sobra muchísima comida y el 25 pues al mediodía pues normalmente por lo general pues se come esta comida que ha sobrado del día anterior. Son las sobras, pero bueno, igualmente es comida... es comida, no hay más nada, es comida. Y en eso consistía la Navidad. Mucha gente, todos los niños jugando, la gente intercambiando la comida, ese era mi caso. En cada casa se celebra diferente. Pero hoy en día, hoy en día ha cambiado mucho la situación. Hoy en día, las unidades familiares no son tan grandes. Esto es una realidad. Hay unidades familiares con el padre, la madre y un niño una niña, y ya está, son unidades de tres Hoy en día, yo también sigo celebrando Navidad con mi familia, ya por desgracia, no está mi bisabuela, por cuestiones de la vida. Y pues, ahora celebro la Navidad con mi abuela, mis padres, mi abuela, mi hermano, y poco más. Somos un grupo de... Nunca sobrepasamos las 10 personas, cuando hace 20 años, 20 años perdón éramos 30 personas, ahora no somos ni 10. Así ha cambiado la Navidad. Yo diría en el, en el grupo, eh, en el principal. El principal factor que ha cambiado, sobre todo aquí en España, ha sido el, el número de los miembros familiares. Ahora, las navidades que yo celebro con mi familia, pues son unas navidades mucho más pequeñitas, más austeras, se podría decir. Y no cocinamos tanto. No cocinamos tanto. Y esto, y esto es así, es un cambio que se ha producido a lo largo de los años. Ahora, por ejemplo, pues eh, los jóvenes, sobre todo cuando termina la Navidad, el 24 por la noche, pues le dan un beso a sus padres, bum-bum, boom, boom, un besito, y se van de fiesta. Se van de fiesta. Cuando yo era pequeño, pues nos quedábamos en casa a jugar. Jugábamos o cantábamos villancicos con, con mis tíos, con mis tías, que alguno. alguno. alguno hincaba el codo más que otro. Y pues nos poníamos a cantar villancicos y cantábamos. Hoy en día pues la verdad es que tengo que admitir que esto no se hace tanto. No es tan común sentarse toda la familia en la mesa a cantar villancicos. ¿Se hace en algunas casas? Sí, se hace en algunas casas. Pero no suele ser lo común. Yo recuerdo que cuando era pequeño todos los años cantábamos villancicos. De hecho yo practicaba para cantar un villancico en la, en la mesa. Hoy en día, eso ya se ha perdido. Ya pues, la verdad, se pone la tele, se enciende YouTube, y se pone una playlist de villancicos. Lo siento, pero esto es así, esto ha cambiado. Y los jóvenes, pues hoy en día, después de cenar, pues le dan un beso a su familia, bueno, ya no, ya no, porque ya no hay besos, ya pues le das la mano, o le das chocas el, el codo y te vas de fiesta. Bueno, tampoco te vas de fiesta porque, porque no puedes. O sea, la Navidad ha cambiado completamente. Ha cambiado completamente por qué. Bueno, pues por circunstancias de la vida. Y tú ahora dices, ¿y a ti cuál te gusta más? Vicente, ¿qué, qué Navidad te gusta más? ¿La de ahora o la de antes? Bueno, pues indudablemente tengo que decirte que tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y a mí me gusta más, me gustaba más la Navidad de antes. ¿Por qué? Pues porque antes, antes había cosas importantes, había cosas tan importantes como era tener a tu familia en la mesa, y como tener comida, que podías comer, e incluso te sobraba para comer el día siguiente. Teníamos mucha suerte, y no éramos conscientes de ello. Hoy en día, no nos sentamos a la mesa todos, porque hay gente que falta, por cuestiones de la vida. Pero, lo importante es que siempre estamos todos juntos. Entonces, ¿la Navidad ha cambiado en España en los últimos años? Sí, ha cambiado. Pero no para todos, porque hay mucha gente que por suerte hoy en día es consciente, y sabe sabe que lo importante es siempre lo importante. Y estas personas pues, valoran algunas cosas por encima de las otras. ¿Con esto qué te quiero decir? Vicente, es Navidad, y tú aquí no nos estás hablando de cómo felicitar la Navidad, ni nada. Me estás hablando de algo un poco loco. En realidad, no es algo loco. Lo, lo importante es siempre lo importante, es una forma de guiarte en la vida. Y bueno, lo que pretendo con este podcast es que entiendas qué es importante el día de Navidad porque hay cosas que a lo mejor este año puedes tener en la mesa, pero por desgracia, otros años no pueden estar en la mesa, ni estarán nunca más. Así que, lo importante es saber qué es lo importante. Y con esto, yo me despido de este podcast, y te deseo unas felices navidades, que disfrutes con toda tu familia, que te olvides de las cosas que no tienen importancia, y que sepas valorar lo que es importante. Porque hay gente que no tiene eso, y a lo mejor tú no lo estás valorando, y en unos años lo puedes echar de menos. Te deseo una feliz Navidad, te deseo que sigas aprendiendo español el año que viene, y unas felices fiestas para ti y para tu familia. Y sin más dilaciones, me despido del podcast de hoy. Te deseo unas felices fiestas de todo corazón y que lo pases estupendamente en estos días. ¡Hasta luego!